Jamanta kutimuy, mamatillavan, we lajewan y niimanta pan, gausay ni imán, caipi ka, lejano y caipi, nunakuin y a Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Miradas desde la Yacta. Hoy tenemos un programa bastante especial, jóvenes en la política, que se está desarrollando dentro de la comisión primera en la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba. Son diferentes eh, puntos que vamos a abordar con uno de nuestros invitados. Hablamos del asambleísta departamental. Orlando Zurita. A continuación les vamos a presentar los puntos de vista que tiene la población acerca de los jóvenes en la política. Bueno, yo creo que sí, es, es algo productivo para los mismos jóvenes, porque se nota el interés de poder surgir de manera progresiva y hacer de este país un mejor lugar. para. Me parece interesante, todas las personas tenemos que estar interesados ...sobre lo que sucede en el país... ...qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer. ¿Aportarían a la sociedad? Tendrían que aportar obligadamente de alguna manera... ...con sus conceptos, con sus pareceres. Creo que tienen que, tomar, intervenir, tienen que intervenir definitivamente en eso. Es necesario como dice la Biblia... ...que los jóvenes, pero que se preparen... ...desde hablar, hay que tener oratoria práctica... ...para que los jóvenes tengan práctica en la política. Afirmativo, porque la juventud de hoy tiene que estar en primera fila, porque la política es para ellos y ellos son consejeros para el futuro. ¿Aportarían a la sociedad? Aportarían a la sociedad, de mucha manera, porque la sociedad está con ellos, con, con la juventud. Hay muchas falencias en la política y es bueno que los jóvenes... ...pudieran intercambiar ideas y mejorar todo ese sistema de la política. Es una buena idea ¿no? de parte del, del gobierno departamental y del gobierno municipal. ¿Aportarían nuevas ideas? ¿no? Claro, aportarían, ¿no? darían ideas para eso. ¿no? Muchas gracias. ¿Y tú qué opinas sobre la participación de los jóvenes en la política? Eh, yo creo que es muy importante que también nos dejen opinar sobre la política, sobre nos dejen tomar acciones también. Eso es. ¿Ustedes son el futuro? Eh, sí. es Para prepararnos a futuro de cómo podemos opinar ante lo que es ahora, como la elección de presidentes, la elección más posible. Bueno, gracias por continuar con su programa Miradas desde la Yarta. En esta oportunidad tenemos la visita al sede de la Televisión aquí en Cochabamba al asambleísta. Departamental por el movimiento al socialismo, hablamos de Orlando Zurita. Muy buenas tardes, asambleístas Es un gusto tenerte aquí en el CEP. no primeramente, un gusto estar contigo, mi estimado. Un saludo a través de nuestro medio de comunicación a todos los que ¿no? Orlando, a ver, a que recordar, rememorar. En el tema del foro sindical, ¿cómo nace Orlando Zurita? Eh, ¿De qué manera va al sindicalismo y ahora está en, eh, como asambleísta, como autoridad? Bueno, primero que nada, siempre hay que agradecernos a nuestros sectores sociales que nos uh -huh. han encomendado y nos han dado esa confianza en su momento. Bueno, personalmente... Eh, hemos nacido con los juventudes indígenas originarios de la Federación Única de Campesinos de Cochabamba, ¿no? Entonces, donde hemos empezado a formarnos políticamente, orgánicamente en la Federación Única. También en aquel momento habían algunos diputados, senadores quienes o quienes hacían formaciones políticas en los diferentes sectores del departamento de Cochabamba, ¿no? Entonces, gracias a Dios nos hemos formado muy disciplinadamente, muy educadamente y eso nos ha pues he eh, dado más ánimos para poder llegar eh, donde estamos, ¿no? Entonces, antes de ser asambleísta, eh, antes de ser vicepresidente del MAS, personalmente eh, yo era pues eh, central provincial de mi provincia Esteban Arce, ¿no? Entonces, y también hemos eh, sido presidente seccional del MAS de Tarata y desde luego con el apoyo del sector de la provincia Esteban Arce, Tarata, Ansaldo, Sacabán, Barbieto. En, en la ucaine ¿no? Nos han elegido para asumir una responsabilidad a nivel departamental como políticos a través del instrumento político por la soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces, y eso nos ha formado más, entonces hemos visto de que cómo el instrumento político ha nacido y cómo el instrumento político actualmente está y cómo hemos podido manejar en aquel momento, eh, siempre decimos, ¿no? De que... Eh, nosotros como directiva, a la cabeza del compañero Rimer, mi persona y otros del directorio, hemos asumido pues, la, en un momento crítico ¿no? la dirección departamental donde... Un golpe de estado de 2019. Sí, prácticamente. ¿no? Entonces, cuando nosotros asumimos dos semanas, ya empezaron, digo, dos meses, han empezado los pititas a empezar a bloquear algunas calles, han empezado a matar... Uh, las pititas, entonces, prácticamente ya la ciudad se ha vuelto un caos, ¿no? Sí. Entonces, ahí, eh, ya nosotros como dirección departamental nos hemos empezado a organizar, a reunir con los sectores sociales, pero bueno, eh, también en ese momento no faltaban de parte de algunos del verde olivo también que se han vendido hacia, hacia los capitalistas, ¿no? Entonces, tanto el ejército y tanto la policía nacional entonces nos han sobrepasado, pues entonces prácticamente la, al sede de, eh, del instrumento político que era en la Plaza Bush nos han quemado, quemado, pues totalmente, ahí teníamos un medio de comunicación, Causa Choncoca, habían otros medios de comunicación, entonces como dirección departamental también teníamos implementado como para poder dirigir desde ahí al instrumento político bajo una consigna ideológica, ¿no? Pero bueno, con los golpistas en menos esperado nos... Llegan los motoqueros, absolutamente todos, eh, lo quemaron. ¿no? Sí. Entonces prácticamente ese edificio se ha quemado. Pero bueno, después de todo hemos empezado a reorganizarnos con la organización social, con la única, Bartolina, seis federaciones transportistas, comerciantes, juventudes, todos absolutamente quienes nos hemos empezado a aglutinar para poder recuperar la democracia, ¿no? Entonces, no ha sido tan fácil, sino muchos, muchos, algunos dirigentes, muchos, algunos autoridades, tenían miedo, ¿no? Pero ¿Por bien. qué? Porque había una persecución política de parte de la derecha porque no nos perdonaba, absolutamente no nos han perdonado. Personalmente, yo también he sido perseguido porque, es más, ¿Lo hemos visto en diferentes movilizaciones a usted. Sí, ¿no? hemos participado eh, ya de sedicionista, Arturo Murillo en su momento, a mí me, me metió en, en su lista negra no. Entonces, y además eh, también nos han inmiscuido con muchos dirigentes del instrumento político a la cabeza de nuestro hermano Evo, Andrónico, eh, estaban otros que actualmente algunos son ministros entonces en el tema de los respiradores, como por ejemplo, no, que teníamos que ver, pero Prácticamente nos han escrito que los del instrumento político estábamos ahí eh, manejando esos temas Entonces, imagínense cómo la derecha ha planificado para poder eh, nos hacer desaparecer al instrumento político. ¿no? Pero gracias a Dios, eh, hoy en día, eh, estamos, hemos recuperado la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho, nuestro hermano vicepresidente David, con más del 55% de apoyo de la población boliviana. ¿no? Entonces, uh -huh. eso demuestra de que muchos bolivianos y bolivianas Estaban eh, totalmente desacuerdo con, la, con el manejo político que estaban haciendo en su momento los golpistas. ¿no? Y la gente de por sí ha recapacitado, han podido ver en las calles cómo, cómo a la gente de pobre eh, lo humillaban, lo discriminaban. No había esa libertad de expresión, sino más a lo contrario, nos coartaban totalmente otros medios de comunicación. Prácticamente lo que nosotros hablábamos en las calles lo que nosotros, eh, lo que pensábamos, decíamos hacia la población para que entiendan absolutamente no sacaba sino no tapaban. ¿no? Entonces, y eso también en algunos medios bastante nos ha afectado. Pero bueno, gracias a las redes sociales, gracias a otros medios de comunicación han podido llegar la voz de la población, la, el sentir de los pueblos indígenas, campesinos, trabajadores, profesionales, juventudes, gremialistas, todos absolutamente se llegó a la a, a su conciencia de la patria. Pero bueno, ahora estamos lo único que nos queda trabajar y trabajar y trabajar y continuar para poder garantizar la gestión de nuestro hermano presidente Lucidal, ¿no? Eso es lo que nos nos queda, ¿no? Como asambleístas y como autoridad. Orlando, usted de ver un joven sindicalista, un joven universitario, ahora autoridad, ha sido difícil Conllevar el tema de la vicepresidencia del movimiento del socialismo en un, una etapa bastante dura que vivía el país, especialmente aquí en Cochabamba? No, prácticamente ha sido muy difícil, hermano, de verano. Eh, nosotros hemos recibido amenazas de todo lado, entonces esas amenazas no eran, no eran amenazas pequeñas, son ¿no? amenazas que realmente llegaban a, al sentir de la familia. Lo lindo sería que nos iban a amenazar a nosotros personalmente, pero. La derecha, lo, lo, lo primero que hacía es amenazar a tus hermanas, a tus hermanos, a tu padre y a tu madre. Y personalmente de mí han amenazado a mi papá y a mi mamá. Entonces, muchos de nuestros, de mi, mi padre y mi papá, me decían, ¿Cómo es posible que yo reciba amenazas que ni siquiera estoy haciendo yo? Nada. no? Entonces Y eso era, para la derecha, era la parte débil que les agarraba a los políticos, a los del instrumento más que todo porque muchos de nuestros compañeros cuando han amenazado a sus familias han empezado a renunciar a sus cargos, ¿no? Entonces, o en todo caso tenían que escapar o esconder para su seguridad de ellos, ¿no? Entonces, pero muchos también hemos sostenido, ¿no? Hemos sostenido desde donde estábamos y donde estamos. Entonces, bueno, para mí, mi estimado, eh, eh, en un momento crítico cuando hemos asumido como vicepresidente del Movimiento al Socialismo ha sido también una bonita experiencia, Hemos vivido un golpe de estado los jóvenes, ¿no? El peor golpe de estado hemos vivido en la historia porque, claro, habían golpes de estado, pero no eran como, como hemos vivido nosotros, sino con este golpe de estado a través de las redes sociales ya sabían dónde estabas caminando, entonces fácilmente nos podían pillar, ¿no? Entonces, eh, entonces, eso pasó, ¿no? Eso pasó, pero, bueno, ¿qué más podemos decir? Lo único que podemos decir es sí, que... Lucha. A seguir trabajando, luchando y a seguir pues dando la estabilidad económica a, a nuestro departamento, a nuestro país. Bueno, tenemos un presidente economista que en su, casi 13 años ha man, manejado de la mejor manera. Gracias a esa persona tenemos pues una estabilidad económica. Hoy en día estamos saliendo adelante, ¿no? Entonces, y gracias a ellos eh, muchos de nuestros departamentos están recuperando de una crisis. Cochabamba, como por ejemplo, como gobernación solo nosotros tenemos 270 millones de bolivianos. Y eso de, de los 270 millones de bolivianos, 30 millones de bolivianos son para poder invertir en los municipios. Si hacemos una repartija entre los 48 municipios, casi le toca medio millón. ¿Qué mm -hmm. vamos a hacer con medio millón de bolivianos? No, entonces, bueno, pues, pero con el apoyo de nuestro gobierno central, con programas, Miagua, Parros, Partes, entonces, Conadín, Fonda Indígena, hay programas que realmente eh, salvan a nuestros municipios. Y están, están ejecutando algunos pequeños proyectos, no serán en gran magnitud, pero lo poco están haciendo, ¿no? Poco a poco. Y ahora que, que, que nuestro hermano presidente Lucho está programando y está gestionando lo que es el tema, el programa Lucho Cambia, ¿no? Entonces, y eso yo creo que va a ser más beneficiario a cada municipio, ¿no? Entonces, eh, veo que eh, nuestro hermano presidente está trabajando. Por el viento del estado plubri le propongo hacer una breve pausa enseguida retornamos con más en su programa miradas desde la ya en esta oportunidad tenemos a la Asamblea departamental del movimiento al socialismo una joven autoridad hablamos de Orlando Sur estás viendo había ya la televisión un continente de culturas continúas viendo había ya la televisión un continente de culturas bueno, gracias por continuar con su programa Miradas desde la Yacta. Bueno, y seguimos conversando con el asambleísta departamental del Movimiento Socialismo, Orlando Zurita, y el trabajo que va realizando desde su comisión. Bueno, adelante, ¿qué trabajo se está realizando asambleísta? ¿Qué proyecto se tiene aquí para el departamento de Cochabamba? Bueno, primero nosotros, como primera comisión, comprobamos de cinco integrantes, ¿no? de cinco asambleístas que vienen de los diferentes sectores nuestro departamento entonces la comisión es la más que todo se encarga de revisar en la, el manejo presupuestario más que todo ¿no? entonces también hacemos un control social y hacemos la fiscalización más estricto como primera comisión de las modificaciones económicas que puede hacer la gobernación tanto la asamblea para a, el beneficio del departamento no entonces hasta desde luego nosotros como primera comisión ya hemos Aprobado casi nueve proyectos de ley, ¿no? Entonces, quienes son más eh, beneficiarios en el tema, en, el, en la parte económica, ¿no? Entonces, a los a los municipios, entonces, hay modificaciones presupuestarias de ley, entonces, y eso, como por ejemplo, es, es un tema que realmente beneficia también algunos programas. ¿no? A veces la población no conoce, ¿no? A veces dicen sí. qué realizan los asambleístas departamentales, pero ahora estamos conociendo qué hace la comisión primera. Claro. Bueno, entonces, eh, como, prim como primera comisión, nosotros nos encargamos de visión, más que todo de meniciosa. No queremos que no haya ninguna equivocación. ¿no? Entonces, siempre en coordinación con nuestro hermano gobernador. Nuestro hermano gobernador nos dice, esto tenemos que hacer. Entonces, nosotros como primera comisión, inmediatamente instalamos una sesión. Hasta ahora casi nosotros hemos hecho 25 sesiones ordinarias como Primera Comisión. Como Primera Comisión a veces a la semana sesionamos dos veces para, para tratar en, modificaciones presupuestarias o en todo caso proyectos de leyes que nos llegan de la gobernación, de parte de la ejecutiva, entonces tenemos que nosotros evaluar y tratar. Entonces hasta ahora la Primera Comisión hemos hecho mucho trabajo, hemos hecho inspecciones, como por ejemplo en el tema de los autos que tenemos en, en la gobernación. ¿no? Entonces, eh, esos es, es autos que, por ejemplo, en la gobernación son más de 300 autos que algunos no sirven para nada, absolutamente. son Prácticamente pasan al estado de chatarra, ¿no? donde uh -huh. nosotros también como primera comisión hemos aprobado el proyecto de ley de que sí los, eh, las chatarras se puedan vender. ¿no? Entonces, pueden comercializar algunos artefactos que tienen o material que tienen las, las camionetas o otros otros eh, medios de comunicación, como por ejemplo, estamos hablando de las orugas, estamos hablando de algunos cargadoras, volquetes, que prácticamente ya no sirven. Entonces, una cierta parte, parte sirve, ¿no? Entonces, eso claro. es lo que la gobernación. Tienen que hacer inmediato ya la ejecución, porque la Asamblea Legislativa lo hemos hecho ya, desde la primera comisión se ha aprobado. ¿no? Entonces, el trabajo que tiene que ser la ejecutiva. ¿no? Entonces, prácticamente eh, el trabajo que hacemos eh, como primera comisión nos dedicamos más que todo a, a esos detalles y también hacemos los, los informes píos ¿no? que pedimos también eh, por el bien, para el conocimiento de la Asamblea y también por el claro. conocimiento de que. Prácticamente los asambleas tenemos que conocer qué tenemos en la gobernación, qué nos sirve, qué no nos sirve, ¿no? Entonces, si no, nosotros no pedimos ningún pío absolutamente nada de informe, entonces prácticamente estaríamos desinformados también. ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, primera comisión, estamos trabajando bastante. Hay proyectos de resoluciones, igual hay, pero no son de gran magnitud, digamos, los proyectos claro. de resolución, pero también son complementarios a los proyectos de leyes que nosotros hacemos. ¿no? Entonces, es el trabajo que actualmente estamos haciendo y acompañando siempre la gestión de nuestro hermano gobernador. Yo sé que nuestro gobernador tiene compromisos con los... 48 municipios, ¿no? entonces es amplio Cochabamba, no es una ciudad pequeña y con el monto económico que tenemos designado al, a nuestro departamento, a la gobernación es muy poco, muy poco, ¿no? Casi la mayor parte va, se va en los sueldos y salarios y prácticamente para invertir en proyectos de impacto social casi no los tendría, ¿no? Entonces y eso a veces eh, un poco preocupante, pero bueno, eh, como nuestro gobernador también conoce la parte administrativa y el trabajo de la función social, yo creo que lo está haciendo, ¿no? Entonces nosotros también como asambleístas le estamos ayudando, especialmente eh, desde la comisión, desde la primera comisión, estamos coadyuvando casi ningún proyecto no lo hemos rechazado, sino... Si ha habido algunas eh, observaciones de fondo, de forma, entonces son observaciones, pero eso se subsana en el día o en tu educación 24 horas. Un trabajo conjunto que debe llevar ¿no? la gobernación de Cochabamba y los asambleístas departamentales para de alguna forma eh, crecer el departamento. Exactamente, ¿no? eso es lo que estamos haciendo. ¿no? Prácticamente nosotros como Asamblea Legislativa Departamental nunca hemos cuestionado la gestión de nuestro hermano gobernador. ...como lo hacen los diputados... ¿no? ...entonces nosotros más a lo contrario... ...siempre lo decimos... ...el gobernador está haciendo un buen trabajo... ...¿por qué? Porque vemos de que... ...todo lo que... ...él plantea desde la ejecutiva... ...a través de sus diferentes secretarías departamentales... ...que tiene o direcciones... ...entonces bajo la norma... ...bajo el reglamento... ¿no? entonces ...y eso me parece que... ...gracias eh, también a la exigencia de la asamblea... ...nosotros como asamblea... ...a cada secretario, a cada dirección de cualquier unidad de la, de la gobernación, siempre lo decimos, tienen que mandarnos para cualquier proyecto de ley o proyecto de resolución o para minuta de comunicación información según como corresponde al reglamento que tenemos. ¿no? Entonces, y es por eso precisamente, casi yo, ya lo conocen de memoria los secretarios también, ya no se pueden equivocar, a los principios, claro, por supuesto, un poco estaban queriendo por ahí, ¿no? Pero, bueno, nosotros tenemos eh, muy buenos ojos como asambleístas y no nos dejamos tampoco, ¿no? Claro, asambleísta, ahora hay que hablar, ahora que tenemos que hablar acerca de las entregas de los proyectos que está enmarcando el gobierno nacional. Usted ha estado de cerca con el presidente Luis Arce Catacora entregando diferentes proyectos, el tema de la planta de fertilizantes, ¿cómo ha visto la ejecución del gobierno nacional? Bueno, yo primero quiero felicitar a nuestro hermano presidente Lucho, a nuestro hermano vicepresidente David y también a sus ministros que le acompañan en las diferentes áreas. También hay diputados que realmente le acompañan a nuestro presidente. Entonces, eh, de verdad, hemos visto desde la asamblea, desde Cochabamba, de que, como por ejemplo, el tema de la planta de Uria, lo que es de fertilizantes de Santibáñez, no es, no es un, una obra pequeña de 10 millones, de 20 millones, son, es un proyecto de 60 millones de bolivianos es una es un planta de tratamiento de, de donde se va desde ahí se va a distribuir lo que es la parte de fertilizantes para todos nuestros productores y también se han entregado las carreteras como por ejemplo tarata toro toro 25 toro toro también es un proyecto que realmente cuesta más de 70 millones de bolivianos entonces son proyectos que realmente son de magnitud también este último han entregado, se ha entregado lo que es el tren metropolitano el que hoy en día ya le muestra otra imagen a Cochabamba, ¿no? entonces oh, no, muchas personas todos los días transitando y hasta ahora tengo información a través de los medios de comunicación de que todavía el tren metropolitano está acogiendo a las personas gratuitamente para que claro. puedan conocer ¿no? y para que puedan también transitar en ese medio de, en ese medio de transporte, ¿no? entonces hay mucho, Misicunicom por ejemplo de la de sur, hasta la zona sur, agua ¿no? entonces ha abierto nuestro hermano presidente el 13 de septiembre y también nosotros como asambleístas personas que hemos llegado también hasta el este lugar de verdad hay mucha agua en Misikuni y es una de, las, de, de los proyectos que realmente es de magnitud de impacto social, yo sé que con Misikuni todo la país estaría feliz y estaría llegando al 100% porque mucha agua son casi 7 kilómetros si no me equivoco, o es 8 kilómetros de de, de largo que hay esa cantidad de agua ¿no? entonces es pues bastante entonces nuestro presidente está trabajando ha continuado también a los proyectos paralizados que en su momento eran ejecutados por nuestro hermano wow. presidente Evo los golpes por supuesto no lo han hecho entonces nuestro hermano Lucho ha empezado a ejecutar ha empezado a concluir esos proyectos. y esos proyectos realmente a muchos ahora lo va a beneficiar hay aguas eh, como por ejemplo riegos de tecnificación riegos de goteo hay en diferentes municipios, de muy mm, cerca estábamos con nuestro presidente, entonces ahí siempre nos comenta, nos dice que este proyecto vamos a hacer, este proyecto es beneficiario para este municipio, para este departamento. Entonces, a nivel nacional nuestro presidente está trabajando. Claro. Yo sé que en, a los principios le estaba costando porque no había economía. Ahora poco a poco la reactivación económica está en nuestros municipios, en nuestros departamentos a través de las ferias, algunos municipios se están recuperando, claro. o sea cualquier actividad que realiza algún un municipio ya es actividad claro. económica, ¿no? Entonces siempre la gente, la sociedad va a llegar por lo menos a conocer al sector o a comprarse por lo menos un plato de barro, como por ejemplo en Tarata ¿no? Entonces, bastante ¿no? Entonces, estamos bien, estamos bien Asambleísta, el tiempo de televisión es bastante corto ¿Qué le podría decir a la población cochabamina el trabajo que está realizando para el departamento de Cochabamba? Bueno, lo, lo único que podemos decir que Cochabamba, siempre que nos acompañe y también yo ruego a todos los dirigentes cívicos, políticos, orgánicos, profesionales, todos absolutamente, yo sé que ser eh, autoridad es pasajera, pero lo, los, el trabajo que hace desde donde estamos se queda para la población. ¿no? Entonces, lo único que rogamos a todos los cochabambinos, que nos acompañen pues, en los diferentes ámbitos que nosotros estamos realizando la actividad de eh, los proyectos que estamos trabajando. ¿no? Entonces, también pues eh, felicitarle en este día tan especial a, a todas las eh, mujeres bolivianas, que valerosas, a todas las ¿no? bartolinas, que gracias a ellos también nosotros estamos en el mundo. ¿no? Entonces, de verdad, eh, muy agradecido con nuestras guarmiobas, eh, como se dice en quechua, en quechua, y, ¿por qué no? Felicitarles, ojalá que no que no se excedan también, pues que con calma nomás, ¿no? <risa> Muchas gracias. Bueno, gracias, nos Hemos tenido aquí en el sitio de Aviala Televisión a la asambleísta departamental del Movimiento Socialismo, Orlando Hacemos una breve pausa. Estás viendo la Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo la Televisión, un continente de culturas. Bueno, gracias por continuar con su programa Miradas desde la Yacta, un programa realizado desde la regional Cochabamba. Bueno, había ya la televisión y Miradas desde la Yacta se trasladó hasta Toro Toro para mostrarte los destinos turísticos que tiene este lugar. Toro se encuentra en el norte de Potosí, en la provincia de Charcas, donde el principal acceso es por Cochabamba. Este lugar queda a 137 kilómetros de la ciudad por una carretera nueva que va por el Valle Alto y nos permite llegar en unas cuatro horas. En esta ocasión le hablaremos de este destino turístico reconocido a nivel nacional e internacional que es Toro Toro. Es una región montañosa con profundos cañones, valles y caídas de agua. En este lugar se encuentra una de las más importantes reservas de huellas y fósiles de dinosaurio del mundo. Este parque es conocido mundialmente por ser el primer destino bioseguro y turístico en Bolivia. En este hermoso lugar hay más de 7.000 huellas de dinosaurios, mismas que son de hace más de 65 millones de años, lo cual denota su riqueza geológica y paleontológica. Por ejemplo, en el Cerro de Guaya se encuentran huellas de saurópodo cuello largo, terópodo, el ornitópodo y el anquilosaurio. Entre las huellas más pronunciadas está la del anquilosaurio, herbívoro cuyo 90% de su cuerpo tenía espinas y se desplazaba en manadas. Su tamaño era de más o menos 3 metros de alto y 5 de largo. A pocos metros están las huellas de los terópodos, especie de dinosaurio carnívoro con plumas y pelaje, similar al velociraptor, pero más pequeño porque medía un metro y medio. Es difícil creer que tantas maravillas se encuentren en un solo lugar, Toro guarda en su memoria rocosa. Muchas historias en el que usted podrá disfrutar de un viaje al pasado, descubriendo huellas de dinosaurios, cascadas, pozas naturales, un profundo cañón, oscuras cavernas, una ciudad de piedra, pinturas rupestres, fósiles y un pueblo pintoresco. Sobre estos recorridos turísticos nos hablará Elías Choque. El toro, toro es un mundo... Eh... Tal vez muy diverso, eh, cuando un turista viene eh, no para de sorprenderse porque visita caverna, está en la cumbre, está abajo, entonces eh, es algo inolvidable ¿no? y que la gente lo tiene que vivir una vez en la vida para que pueda decir, yo sí fui a Toro Toro y de verdad la viví la vida. ¿no? Nos detenemos a destacar su riqueza cultural en lo gastronómico al ser territorio potosino comparten algunas comidas típicas del departamento Miriam Fernández, estudiante del Instituto Tecnológico Charcas nos explicará cuál es la gastronomía de Toro Toro. El principal plato típico, lo que es el Jarui o Harwiucho, también otros lo conocen y lo que no puede faltar ahí es el ají rojo, ¿no? lo que le da el color y el sabor también. Eh, después, entre otros platos, tenemos lo que son los to tostaditos de diferentes productos de Toro Toro, lo que produce la ¿no? beca. Por ejemplo, aquí el maíz, el maní, el trigo. Allá también tenemos lo que es el maíz o hancasara, lo que se llama con quesito. Y acá con charque, ¿no ven? También tenemos lo que es la pisara con quesito. Y eh, lo que es el lacayo o dulce de lacayo. No podemos dejar de lado su vestimenta tradicional que tiene toques coloridos, alegres y es bordada artesanalmente, resaltando así la belleza de los torotoreños. Este tejido a mano, eh, como podemos ver aquí la bufanda, la pollera de lana, el aguayo y el sombrero de oveja, ¿no? Otras vestimos con chaqueta, la bufanda y si me faltaría la chuspa y pantalón, abarcas. Y esta es la vestimenta del hombre, ¿no? Esto no es todo. No se pierda de nuestro próximo programa porque estaremos visitando más lugares turísticos de este maravilloso lugar, como el Puente del Amor, Puente del Divorcio y el Puente de la Reconciliación. Toro, Toro es mi pueblo, Bolivia es mi nación. Toro, Toro es mi pueblo, Bolivia es mi nación. Por eso yo doy mi vida, también doy mi corazón. Lo hemos visto en el video, es impresionante las rutas turísticas que tiene el municipio de Toro, Toro. Bueno, ahora pasamos a nuestro segmento tecnológico que se está desarrollando aquí en la Universidad Mayor de San Simón. Creación de drones. A continuación, más detalles. La Sociedad Científica de Investigación Aplicada a Ingeniería Mecánica Electromecánica de la Universidad Mayor de San Simón fue creada en coordinación de docentes y estudiantes el 30 de noviembre del 2011, con la misión de promover, realizar, mejorar e incentivar la investigación científica para el bien de la comunidad. Bueno, en sí, la Sociedad Científica, eh, por lo menos el SSIAME, nació con el objetivo de poder englutinar, digamos, o de unir a. Profesionales de distintas áreas, ¿no? ya sea la parte mecánica, electrónica, incluso de arquitectura, podría ser con toda seguridad, incluso las ciencias económicas, todo lo que pueda contribuir digamos, en, en, eh, para digamos, hacer surgir un nuevo conocimiento. Efectivamente, eh, en sí, eh, una vez que el, el CIAME se fundó y demás, siempre ha sido eh, conjuntamente con, con ayuda externa. De muchos profesionales ya sean que hayan salido de aquí entre esos tenemos que reconocer bastante la colaboración del doctor tribeño Francisco tribeño que es eh, profesional del área de la aviación si sí, trabaja en Brasil pero salió de esta universidad entonces él eh, impulsó juntamente con otro profesional que es el magíster Eric eh, Pozo eh, ellos dos, digamos, nos impulsaron en este campo, gran parte, incluso la tecnología, la información que ellos contribuyeron al lugar, hizo que surgiera, digamos, esta idea y que se llevara a cabo. Uno de sus proyectos elaborados es un cuadricóptero que puede ser adaptado para vigilancia mediante una cámara alerta de incendios y la fumigación de productos agrícolas. Bueno, eh, estos últimos años se ha centrado más que todo en temas tema de elaboración, inició con la elaboración de lo que son los cuadricópteros, más que todo hay un afán de querer ver, digamos, si es que se puede replicar la tecnología de los cuadricópteros y demás, que hasta, o de los drones, que comúnmente los llaman, y poder hacerlos ya un poco nuestros, digamos, al desarrollarlo, al menos en el tema de ensamblarlos aquí, por lo menos, y ir modificando y ir viendo, digamos, qué alternativas más de uso se le puede dar a estos objetos. Entonces, lo que buscamos es a qué áreas, por lo menos a nivel local, dentro de nuestra por lo menos sociedad, son una necesidad, por lo menos una solución a una necesidad que se pueda tener. Entre esos eh, vimos que muy recurrentemente nos solicitan para el tema de vigilancia, eh, especialmente aquí en la ciudad, digamos, ¿no? para el tema de patrullaje y demás. Entonces se busca una manera de eh, ver, eh, de incrustar esta tecnología para que los cuadricópteros puedan hacer barridos, nocturnos, o al menos, puedan hacer vuelos aéreos y puedan reportar, digamos, cualquier incidente. Eso es una. Lo otro es en el sector agropecuario, también que se ha visto como necesidad aquella gente que comúnmente sigue realizando las, las labores de fumigación y demás del agro manualmente. Entonces, eh, involuntariamente esa gente se está envenenando, por así decirlo. Entonces, eh, esto les pondría la solución de que el cuadricóptero haya, existe incluso en muchas eh, empresas ya que están yendo en el rubro es tener un tanque justamente con pesticidas todo, pero el cuadricóptero sobrevuela todo lo que son las plantaciones y va fumigando. ¿no? Entonces, eso fue también uno de los focos. Asimismo, los integrantes de la sociedad científica realizan otros proyectos como ser drones, impresoras 3D y otros. Luego a eso tenemos lo que son las impresoras 3D y las impresoras 3D también con resina, que es un campo en el cual estos últimos años estamos explorando con la búsqueda de nuevos materiales para imprimir. La Sociedad Científica de Investigación Aplicada a Ingeniería Mecánica-Electromecánica tiene una finalidad motivadora y educativa para los estudiantes de diferentes carreras. Para formar parte de dicha sociedad, los postulantes deben presentar una idea del proyecto que desean realizar y ponerle interés en su elaboración. Bueno, hasta aquí llegamos con su programa Miradas de Estela hasta. Mi nombre es Alejandro Losa Guzmán. Hasta la próxima. <risa>